Los grandes centros culturales en la ciudad de Bilbao creo que mayormente producen efectos eh, positivos. Eh, uno de los efectos positivos puede ser eh, la generación de economía gracias a la llegada de turistas. Otro efecto positivo podría ser la generación de una marca Bilbao que ayude después a, a todo tipo de pymes. Lo que está claro es que al final mm, se juega con la mercantilización de un espacio. Pero bueno, yo creo que en el mundo en el que vivimos lo que nos toca. Para mejorar los efectos eh, que tienen estos eventos culturales en la ciudad de Bilbao, yo creo que en principio tenía que ser la ciudadanía más participe, hacerla más participe. Eh, después, bueno, de forma más reglada, que hubiera una oferta de servicios públicos y trabajos públicos, que hubiera una bolsa de trabajo en la cual pues, muchas de las personas se hubieran involucradas directamente, al igual que, que en servicios, pero que estos fueran muy concretos y muy detallados y que supiera a las personas eh, en qué va a ser beneficiado. Al final se habla de, de economía, pero al ciudadano último no le, no le llega a tocar. ¿no? Entonces, así sería una manera de, de que llegara más. Yo preguntaría crear bolsas de empleo. Quería crear que un LANBID que, que funcionara a ese, a ese efecto. Y después, bueno, que, que hubiera una mayor participación y mayor número de propuestas para que los eventos no estuvieran aislados. No, no fueron propuestos que viniera algo desde fuera, sino que desde dentro se genere algo propio también.